últimamente han salido tecnologías que hacen que los videojuegos se vean más nítidos con más resolución de imagen mucho más vistosos estas tecnologías son el DLSS y el AMD Super Resolution tanto el uno como el otro hacen la misma función que es ofrecerte una alta calidad de resolución de imagen a partir de una resolución baja es decir, por ejemplo, si tu videojuego está corriendo a una resolución de 800 x 600 y activas una de estas tecnologías mencionadas, pues se verá como si tuvieras una resolución de 1920 x 1080, por decir algo. Hoy vamos a tratar de la tecnología AMD Super Resolution y cómo integrarlo a nuestro Unreal Engine. No hablaremos de DLSS de NVIDIA porque no tengo una RTX y... Empecemos. Bien, entonces, antes de empezar con este video, quiero decir que esta tecnología de AMD solamente funciona en la versión de Unreal 4.27.1, no funciona en una versión menor. Primeramente vamos a, a la página de GPU Open listo y vamos a ir al apartado de Unreal Engine aquí vemos que ya nos presenta el AMD Fidelity Effects Super Resolution y está la versión 1.0 vale entonces aquí simplemente vamos a ir a este botón para descargar el plugin le damos aquí le damos descargar ya yo lo tengo instalado no tengo que hacerlo otra vez ya solamente está allí listo cuando lo tengan descargado lo descomprimen en algún lugar la carpeta y vamos a ir al siguiente directorio donde se va a guardar esa carpeta de AMD. Entonces vamos a ir al disco C, archivo de programa, a la carpeta Epic Games. Vamos a ir al motor 4.27 de Unreal. Vamos a ir a Engine, Plugins y vamos a buscar una carpeta que se llama Runtime que tiene que estar por allí y vamos a crear una carpeta porque esta carpeta no va a existir cuando lo vas a pasar para acá hay que crearla una carpeta que se llame AMD listo y ahí ponemos la carpeta ya descomprimida FSR la ponemos aquí listo ahora vamos a Unreal a la opción editar y a plugins vamos aquí al apartado de rendering aquí al lado izquierdo y buscamos el plugin FSR 1.0 le damos aquí para activarlo el Unreal te va a pedir que reinicies el motor le das reiniciar y vuelves otra vez a Unreal listo esto es tan fácil como usar solamente unos líneas de comando para activar estas funciones del AMD Super Resolution entonces yo lo que hice fue crear unas funciones vale yo creo una función en la cual pues recibe un valor 1.0 y pues Dependiendo de ese valor, ¿me activa el plugin o me lo desactiva? ¿Qué hice yo? Bueno, yo acudí a otras líneas de comando. Esto lo puede encontrar en, en la misma página que ya vimos anteriormente. Yo le voy a dejar el link en la descripción para que lo chequen. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a acudir a una serie de líneas de comando. Cabe resaltar que el AMD Super Resolution ya queda activado. O sea, no tienes que hacer más nada. Es más, si tú lo quieres, puedes omitir este paso que yo tengo aquí. Y vamos a, a, a un paso más adelante que es donde si sí, ya hago uso ya de, de la tecnología de AMD. Pero vamos a explicar esto. Bien, entonces, ¿qué, ¿qué son estas líneas de comando? La primera línea, esta que vemos aquí, lo que hace es activar la tecnología de AMD. Lo activas con con el 1 o lo activas con el 0. Ya, solamente eso es lo que hace. La otra línea de comando lo que hace es ofrecerte una nitidez adaptable según la resolución de pantalla que tengas, solamente eso lo que hace. Este, esta línea de comando lo que hace es mejorar el algoritmo para ofrecerte un mejor rendimiento. Esta última línea de comando lo que se usa más que todo para aquellos que usan GPU de NVIDIA, Supuestamente, según la documentación, lo que hace es eh, eliminarte a ciertos artefactos o problemas técnicos gráficos al usar est esta tecnología. Ahora sí, vamos a ir lo que hace realmente que esta tecnología funcione. Y simplemente es un comando que ya se usa ya dentro del Unreal, ya es algo ya reservado del Unreal, que es el screen percentage, que es lo que. ¿Qué hace este este comando modifica la resolución escalada de tu videojuego y qué es esa cuestión de la resolución escalada bueno hay que hacer digamos una un paralelo está la resolución de pantalla y está la resolución escalada la resolución de pantalla te muestra la cantidad de píxeles que tienes dentro de la pantalla por ejemplo si tienes una resolución de pantalla de 1280 x 720 al multiplicar esas do, esos dos valores te da una gran cantidad de píxeles, ¿vale? Esos son los píxeles que muestra en pantalla, ¿vale? Ofreciéndote mayor calidad de imagen a costa de mayor procesamiento gráfico, ¿listo? ¿Qué hace la resolución escalada? Lo que hace es mostrarte una resolución ultra nítida con una resolución de pantalla menor. Digamos que, por suponer una resolución de 1280x720 al yo aplicarle resolución escalada puedo hacer que esa resolución de 1280x720 se vea de 4k por decir algo eso es lo que hace ahora entrando en materia en lo que nos ocupa ya sabiendo que es la resolución escalada esto es lo que en sí hace que el AMD super resolution funcione entonces aquí maneja unos valores estos valores no se pueden digamos no se pueden cambiar ¿vale? no puedes usar un valor de, de 30 de 20 porque la documentación de un real recomienda que sea un valor de 50 en adelante y estos son los valores que recomienda md 50 59 estos son valores que usa el screen porcentaje para la resolución escalada ¿vale? 50 59 67 77 y 100 bueno entonces vamos a vamos a probar qué es lo que hace esto en C sí. entonces vamos a... vamos a ir a Graphics y vamos a mirar que yo tengo activo la MD Super Resolution y lo tengo en balanceado hay un problemita con la descripción, entonces yo tengo en balanceado en Performance ¿vale? digamos que estos valores performance y balanceado no se van a notar tanto sino más que todo con valores más altos, entonces vamos a, vamos a hacer una comparativa una, al activar el AMD vale y lo voy a aplicar listo. fijemos nuestra mirada aquí en, digamos en esta tierra aquí porque yo creo se ve todo así todo desenfocado todo como que no está nítido vale entonces voy a activarlo y vamos a ver la diferencia voy a activarlo aquí le voy a poner no sé nuestra quality plus si ¿Sí se dan cuenta la tierra se ve más ítida, más con más detalle, ¿vale? Eso es lo que hace el de Super Resolution, ¿vale? Digamos que lo ponga en un performance, digamos, en valor. Sí, aún así se ve un poquito de detalle, pero ahí parte donde se ve borroso, ¿vale? Eso es lo que hace el AMD Super Resolution. Debo mencionar, y esto es importante porque pueda que te pase, cuando yo corría el juego dándole aquí a este botón de play, pero sin tener ningún viewport abierto, pueda que se te crashee el Unreal. O sea, se te cierra de una forma inesperada, que no sé qué, que hubo error, no sé qué cosa. Bueno, ¿cuál fue la solución? Solo mantén un viewport abierto y ya. Es solo eso, le das play, y no te va a dar ningún problema, ningún crasheo, ni nada. Eso es todo. Bien, entonces, gracias por ver este video. Les hablo Carlos del canal Charles Interface. Si este video te sirvió, compártelo con aquellos que están haciendo un videojuego que, o, o a esas personas que están cre queriendo crear un videojuego. Dame tu like y nos vemos para otro video. Bendiciones.